Desde la calle a nuestro compañero Arismendi La Antigua se encuentra precisamente desde MUNE eh, y algunas manifestaciones que hay en esa empresa por los afectados de la misma. Buenos días, Arismendi. Sí, muchísimas gracias a todos los presentes en el estudio y a toda la los... programación que el Grupo Tenor ha preparado para ustedes. En esta ocasión, entramos en las afueras de las oficinas centrales de del Grupo Muné en San Francisco de Macorís, donde nueva vez ya al cumplirse un año de supuesta cientos de, de personas han venido a manifestar en la mañana de hoy exigiendo la devolución de su dinero. Para que nos hable más detalladamente de esto, vamos a conversar con William Hernández, quien ha fungido como vocero de este grupo de afectados. Buen día, William. Estamos en vivo para Telenor. Buenos días, gracias. De mañana, nosotros hoy al cumplir un año de lo que se puede llamar una tragedia en San Francisco y la región, eh, quisimos no dejar pasar por alto esto, y hoy hemos hecho, mediante lo posible del protocolo, esta manifestación piquete para que la familia Munez, para que nosotros no nos hemos olvidado, ...presente la estafa que están haciendo, reclamar positivamente del Ministerio Público el encauzamiento, porque tenemos 74 querellas, denuncias, demandas eh, depositadas y ninguna de ellas ha sido asumida por el Ministerio Público. William, se ha visto varias figuras políticas acá en el... ¿No cree usted que esta marcha coja un matiz político? No, no, no, no, no creemos, hay algunos de ellos que están involucrados también... ...en el de Falco que tenían dinero. Recuérdese que esto es una tradición en el sentido del ahorros. Aquí hay personas, eh, diferentes familias, sin mencionar nombres... ...que tenían desde los años 40 depositando su dinero de ahorro. Otros que sus padres murieron y que tenían mucho tiempo y sin embargo eh, la familia Muné le negó estos recursos trabajadores que no están aquí porque están prácticamente destruidos mental físicamente porque trabajaron 43 48 años la familia Muné se quedó con su liquidación también es una familia de mafiosos en términos económicos sociales eh, en términos reales y San Francisco ha perdido alrededor de 23 millones de pesos de intereses mensual que aquí teníamos William, por último, eh, esta numeración de personas, ¿no entienden ustedes que puede convertirse en un problema para muchas personas a lo mejor de que puedan contagiarse de COVID-19? Sí, sí, sí. Empezamos con el protocolo por el mismo de la gente, la desesperación. Son muchas personas, como ustedes ven, muy adultos de la tercera edad que por ende tienen más problemas y por eso vamos ya a hacer un arreglo floral, entregarlo como a los muertos, al primer año, al cabo de año, se le deposita una ofrenda floral y en ese sentido vamos a terminarlo para poder tener, porque todos tenemos alguna situación y queremos eh, aceptar el protocolo y agradecer a la policía que nos ha protegido y que ha mantenido parte de la paz. La familia Munez debe pagar por la buena o por la mala. Bien, escucharon las palabras del de maestro William. de de este grupo de afectados en el caso MUNE, Ahí pueden ver en las imágenes como decenas de personas se han dado en esta, eh, esta mañana frente a la explanada frontal frontal de esta oficina centrales de MUNE en San Francisco de Macorís. Ya al cumplirse un año de esta estafa, la cual ha mantenido a mucha familia en situaciones muy difíciles. De mi parte, es todo lo que tengo por el momento. Retorno con ustedes una vez al centro de estudio. Muchísimas gracias, Arismendi. Desde MUNE se encuentra en estos momentos decenas de ciudadanos afectados. Vimos ahí en esas imágenes. Vamos a ver qué sucede con esto. Bueno, eso es un de caso que, que ciertamente estuvo gravitando por vía eh, de... es de decir, por años... Y Muy nunca terrible. se identificó esa debilidad en la inversión y que la moneda cayera en ese, es decir, en esa situación de liquidez. Terrible. Nosotros vamos a teniendo este... una historia de confianza, de seguridad y donde la gente depositaba wow. con ese interés de, de recibir algo. Así por su es, dinero.